Hola chicos estamos en un nuevo video para el canal hoy les quería mostrar mi banner que me hice para el canal de Te Mister Loquendo y bueno miren acá está el banner está bueno ustedes digan en los comentarios ahí suscribanse en al canal porque solo tengo uno suscriptor pls suscribanse a o si no los maltrataré ah, no mentira era chiste en serio suscríbete para más contenido uy uy, uy uy uy uy bueno entonces les guste o no les guste escriban en los comentarios x de x de x de x hola chicos no mentira, chao, no mentira, mireño, pls, pls, pls, pls, pls, pls, ah, y por favor anda al último vídeo que subí y suscríbete y dale like y comenta qué parte del vídeo te gustó más, hasta la próxima, chao, chao.